voy con el Da, voy con el de igual. Lo tienes abajo, Uf. Otro se tira. Me vas a muerto. Me encanta tirar la paja que la, la pasta que la coja Darex, que no tiene nada. Y luego la vuelvo a dejar de la tienda. <risa> eh, que tenía, puto. ¿Pero qué tenía? ¿100, puto? 3000. Ah, disculpa. Eh, ¿Vas a querer la M2? Disculpa, me me lo. No, no, no, no, no, píjate, píjate. Vale. no, pídate, pídate. No, no, no. Te tiraba pasta ahí. Ah. Eh, azul, naranja, venid para acá. Ahí No te veas solo, Edubro. Eh, lo siento, bro, no motivado. No me va a estar 4000. Oh, si lo sabía yo. Si lo, si sabía, lo yo, sabía yo. ¡Lo sabía yo! <ríe> no, me encanta matar a los españoles, tío. Me arma, eh. Sí, en el hangar metí dos. Baja de bájate, Sí, sí, sí. ¿Saliendo ya? Los tres saliendo ya, los cuatro en la casa, los tres en la casa. Uno en el hangar aún. Se tureao. Un well momento dale, Rey. Dale res, dale res eh, vale, tengo. pasado pantallitas, no me marca nadie Yo era de equipo cuando lo mataba, Pero parece que no he escuchado Hay que tirar limp <risa> Wow, a nuestro amigo ah. Toma, tienes pasta aquí, en el suelo Pilla otra V, por favor, te lo dejo ahí en el hangar la tienda, vuelve. Ha reibido, eh. son teams sí. diferentes. ¿Me oh, ¿Te tiro silencio? ¿Qué? ¿Bueno? Contact, contact. ¿Ya está? Ya está. ¿Está? Qué gracia. ¡Uh! Oh. A un full team, full team morado. Full team, full team. Te cojo me pasa por fuera. Qué rica, Gleiber, bebé. Eres por el cojo de lujo puta. No, específicamente no, quién te tenía que recoger. Va, por aquí no paso, ¿no? Ah, va, eh, conmigo. Me bajo de aquí. Yo me empotro, tío. ¿Qué tío? Uno dentro, ya abajo. ¿Te lo encuentras de cara subiendo, subiendo otro? te ya uno. Ah, me ha tirado este. Está bien. Bueno. De verdad, tengo... no, no me da tiempo de llegar, bro. ¿no? La gente es morado. aquí, aquí. Eso yo creo que es No, fue no, no a me da tiempo de llegar a las kills. A mí, tú me da igual que mueras, eh. Por la face. Honestidad de <te> todo, bro. <risa> Eh, broma, broma, broma, No, pero más tiempo de llegar. guay bueno, deja el ataque ahí. Ataque es cuando tenía V. ¿Será Algo. ¿Habéis matado a todos? Sí. Vale. ¡Viene, equipo, ¡Viene! ¿Vale, tío! ¡Vuelto! ¡Pero no, de verdad! Eh, me pero sale no, mucha ha ganado una puta kill, tío! Me sale, me sale gente ahí y en no, y y y la más, ¿eh? Me he ido la a jugar. ¡Cojo, cuidado! ¡Ja, ja, bro! Me encanta como perro se molesta, bro. ¡Ja, <ríe> No me da tiempo a verlos, tío, si es que, hermano. ¿Qué tenéis? ¿17K de cada uno? ¿Cómo va esto? Me la juego. Sí, vamos a me había mucha gente por ahí. Juáterela, juguetela. ¿eh? Yo creo que me está mirando el pavo este. Subo yo también. De arriba. Me estaba mirando, ¿verdad? El disparado. Hostia. Casi me matas la Centricon, bro. Aquí, aquí, el parque. blanco saque dos tiros abatido y crack. joder de verdad me siento estafado otra vez aquí mascarita mascarita suculenta ¡Eh, me disparo al frente otro tengo otro un fantasmas viniendo otro fantasma viniendo de dónde de dónde este este este que está ahí lo he visto lo he visto entrando por atrás se va para arriba se va para arriba para arriba para arriba Y mierda, viene full otro se tira. Me matan, estoy muerto. Quítate, De arriba han mandado, eh. Vale, abajo, está abajo ahora. Está, abajo, está aquí, está, está, aquí abajo. está aquí, está aquí. No, está abajo. Ay. Ah, no, era abajo, no, no entiendo nada. Ah, el ¿Tacado? Pablo, el, el de antes, tío. Puche, la gente es muy lista, tío. Nos, va, nos van a querer a cerrar. Creo que han ido al almacén de, de izquierda. No, no, no. No, no, no. no, no, no, no. Ha tío uno? uno. Enfrente tuyo, eh, eh, cerro. Pero, pero, no, pero, vale, no, no mueres. Eh, ni paso, Muerto. Uh. Entonces, Dale, nos, nos, morir, nos cierran, nos cierran, estos sí que nos cierran. El estos Pablo. sí que nos cierran, chavales, los que están aquí delante. Sí que nos quieren cerrar. Matamos a El Pablo. Es? En gemelas también y todo, hermano, qué locura. Nadie lo no puedo asomar aquí. Pero si en gemelas no están, ¿no? Están no, aquí gemelas abajo. No, están en este edificio pequeño, bro. En gemelas ves? también hay gente. Me ha quedado uno arriba. Bueno, ¿cómo se salió? ¿Se uno? ¡Tiene ataque, tiene ataque! ¡Pulsad, pulsad la casa, pulsad no, la casa! ¿Se ha abatido allá dos que habéis abatido? Hay gente de gemelas, chavales. Sí, ya, ya, Aquí. vale, que más mala, besos. No he marcado en ese único Bonnie, preguntéis. Madre mía, Mira, qué gritos, bro. No en bro. la casa tiene que quedar uno, eh. Yo he batido a uno en la casa. ¿Ustedes batieron a otro? Ha muerto dos. dos. Ah, entonces. Vale, idea subir esto, eh, pero bueno. Todas son malas ideas, bro. Da igual. Ah, nos están pegando con los de abajo. Buah, estos están muertos, no se entienden nada, yo creo. Esta, ¿no? Más abajo, más abajo, pegando con gente abajo ¿Qué? Aquí delante mío ya uno Buena, Ay, otro más, debajo mío sí, ¿Te lo llevo. Tuneado? De de Yo llego Estuneado Aquí, detrás de la roca Uno más por de hecho Ha ah. batido ese, ha batido ese Me hay un toque? Queda uno, queda uno No haces pego Oye, voy, vicio. Otro equipo, otro equipo, otro equipo, por detrás, date el red, date el red. ¿Vale? ¿Por derecha? Sí, por de izquierda, izquierda de, izquierda. de derecha no de izquierda, bro. Rotar, rotar, para atrás, rotar para atrás si podéis, para mí. Hay que rotar antes que ellos, hay que rotar antes que ellos, si no vamos para una la partida. Si rotamos, ganamos, chavales, en este caso. Rota conmigo, azul. Y les cerramos tuyo ahora. Ellos tienen que rotar aún, no pueden hacer nada. Cubrimos, cubrimos ya. Un al fondo, tocado, Tocado. Cayendo otro, bajando otra de zona. Tocado. Craqueado. Ah, sí, sí, este, no, No puedo rematarlo, eh. Nada, no, está tocado el otro también. Pujamos, pujamos. Línea recta, línea recta. vamos por ellos. Línea recta, por eso, si está en delante tuyo. Madre mía. Eh, Bisho, déjame ¿Tú? placas, déjame placas ahí, ¿Estiran tú o vosotros? Soy yo, soy yo. Espera, espera, vicio, no, pera, no puse, perea, no puse perea, la perea, ahí. En la esquina, en la, la esquina, en la esquina. Me ha tirado, mierda. ¿Me no? ah. ¿Se ha matado? Ah. Bueno. ¿Me Que nos van a apuntar, nos no apunta? cuidado, nos apuntan. Ya, ya, chill, chill. Me chill, me ha chill. Me chill. Me chill. Me ha Me ha Ya, Me, me, me, me, me ha pero, pero, pero caballo, me Dale, venta tiene, dale. es pasta de sobra, no, eh, no. para revivir. Ya, pero es que dos. me estaba apuntando. Ya, ya, yo, no, se están tirando, se están tirando, confía, confía en mí. Se están tirando, confía. Ya, tengo no, otro tiro aquí. Tienes que raidir rápido Cristo si no llegamos, ¿vale? Edu, voy contigo. He rodeado. Dale, voy con, con él, me da igual. Lo tienes abajo, Edu. Qué buena, Edu. ¿Estás mata a todos ese tú? Sí. Qué bueno, eres. Tengo gente arriba mío, eh. Cuidado. Eh, uno atrás izquierda. ¿Dónde veníamos? ¿Dos? Estoy curando. Están dentro de la casa. Está dentro de la casa el bici, cuidado. Vale. Cerraba aquí, tío. Asco, tío de partida, macho. Y me da todo bro. Arriba sniper, eh. Ahí estás mal, veo. Está mal. Que manco de mierda, bro. Tira la, la, la atrás, estoy muerto. No me vas a matar todo. <risa> está bien, está bien. De locos, eh, en ese momento.